Hola qué tal, yo soy Pedro así y si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo, en esta ocasión ya estamos en Halo 5, en la misión Líneas y Enemigas, ya vamos por la mitad del juego, estoy jugando en la versión desactualizada, te recuerdo rápidamente que pues yo tengo una copia física del juego y lo que hago es desinstalar todas las actualizaciones y no conectar mi consola a internet. La gran diferencia es porque en las versiones actuales se hizo un rework del daño, se agregaron muchas funciones buenas, pero se hizo un rework del daño de algunas armas y de algunos enemigos, entonces algunas partes puede que se te compliquen más si tú juegas en la versión este, más actual, pero créeme, todo lo que hago en trucos es completamente posible, así que vamos a darle. Este, Esta misión es muy corta Tal vez haya dado problemas porque tienes que hacer un, unas cuantas locuras Pero créeme que gran parte de esto se puede saltar Así que presta atención Vamos a venir corriendo y vamos a andar brincando Y Thruster Pack, ya sabes, la ma manera más rápida de movernos Se puede, se podría hacer un Thruster Slide Pero pues el terreno no lo permite Vamos a venir por la derecha Y tienes que usar el Thruster Pack justo en los, en los lugares donde yo lo estoy haciendo ¿ok? ¿Por qué? Este, ya más o menos sabemos cómo están los enemigos Entonces... De esta manera timeamos como que sus disparos y su tiempo de reacción para poder hacer este pues la mayor parte de esta eh, zona sin, sin recibir daño. Aquí vamos a brincar por el lado derecho. Y ese este, escalón que tomé es importante para que no te caigas. Ojito aquí que viene el escudo. Vas a trepar en él y después meter el thruster pack. Esto puede que se te complique demasiado en las versiones actuales. Y ojito también en que traigo mis granadas de plasma. Es importante haber recogido las granadas de plasma un poquito atrás Porque esas las vamos a usar para atacar al Kraken más adelante Aquí vamos a usar bien el Ghost, vamos a meter todo el turbo Y cuando lleguemos a este puente vamos a dejar de meter el turbo Y con esto vamos a poder venir por toda esta zona sin que nos maten Ahí atrás había unos Grunts con granadas de plasma de los suicidas Tienes que tener mucho cuidado con ellos porque luego sí, este, avanzan un poco más rápido Entonces tienes que estar a tiempo Y ahora aquí vamos a hacer este brinco este, lo que vamos a hacer es meter la rampa, usar las escaleras como rampa, meter el turbo y primero el botón de levantar el Ghost. En mi caso es el RB. Antes solía ser el botón de saltar, pero ahora ya lo cambiaron. Entonces no estoy seguro cuál es el tuyo, pero simplemente juega hasta que veas que el Ghost puede subir sin problemas. Y aquí vamos a hacerlo una segunda vez. A veces el Ghost no quiere cooperar, pero simplemente sigue metiendo turbo y moviéndolo un poco hasta que entre. Y con esto ya avanzamos gran parte del nivel y ya sabes, es Halo. Estamos metiendo vehículos por donde no deberíamos. Y ahora, esta parte, el terreno está horrible. Pero simplemente vamos a venir por el lado izquierdo y dirigirnos hacia el escudo. Vamos a evitar a los uh, Groundscape por aquí. Y después vamos a venir por acá. Y ok, esta cosa. Ok, uh, uh, mecánicas raras de Halo 5. Vámonos para atrás. Por alguna razón, la conducción en Halo 5 le gusta hacer tonterías. <ríe> ok, le sí, me acabas de darte cuenta. Le gusta hacer tonterías a Halo 5. Vamos a venir por aquí. Ten mucho cuidado de no quedarte atrapado en las piedras ni de que el huevo WoW haga tonterías. Vamos a venir por el lado izquierdo. Vamos a dar esta vuelta y vamos a chocar con este escudo mientras le disparamos Y nos vamos a poner aquí Aquí en este punto a veces llega un Elite, ten cuidado Simplemente dispara, que se destruye el Ghost y sigue No hay mucho no hay mucho problema con esto Y aquí debemos de activar uno de estos este, como escaneos que hay que hacer Lo podemos hacer desde abajo Simplemente brincamos, estabilizamos, activamos y listo uh, Ya hicimos este, demasiado hasta ahora y a la vez hemos hecho muy poco, y avanzamos bastante dentro del nivel. Y ahora se viene parte de... la parte final, pongámoslo así. Ignora estos soldiers, eh, no te hacen nada. Este, si quieres atropellarlos, inténtalo. si no, no. Lo que muchos hacen en este punto es ponerse a traicionar a los aliados. Eh, a mí no me gusta tanto hacer eso, no salva mucho tiempo. Pero ahorita te explico, simplemente... Este, vamos a treparnos al, al Phaeton, si no me equivoco. Y vamos a usar las Rockets para destruir este. Los, la, la torreta Shade que está aquí, para que no nos haga nada. Procura no recibir mucho daño. Te vas a bajar. Y ahora, aquí vamos a hacerle un combo noob del hombre pobre a este elite. Simplemente le vamos a dar carga Spartan, unos balazos. Después, carga Spartan, balazos para el escudo y una granada de plasma. Para eso ahora, pues lo que queremos las granadas. Simplemente las destruimos. Nos trepamos al, al Phaeton. Y guau wow, acabo de recibir daño, creo que fue de, de mi aliado Y a veces va a haber más fightons aquí que puedes usar eh, Por alguna razón mis aliados quién sabe qué le hicieron Pero me voy a quedar con este Y ahora, ves que Boca está aquí en el Kraken Si tus aliados quedan en el Kraken Se va a tardar en caer y en hacer su animación Entonces para eso es que se traicionan Para que no aborden el Kraken Y así el Kraken se destruya luego luego entonces, eso ya es como que extra. Si quieres traicionarlos para que el Kraken haga su animación de morir un poco más rápido adelante. Y ahora, presta atención. Vamos a estacionar el, el Phaeton justo aquí. En esta pequeña rampita. En, en el borde de la rampa. No es tan, tan pegado a la orilla, pero más o menos por ahí. Lo que vas a hacer es simplemente ponerlo. Vamos a caminar un poco hacia acá para activar esto. Después vamos a regresar. Y ahora ya podemos entrar a la siguiente zona con nuestro Phaeton. Si lo estacionas más cerca, no vas a poder entrar a él, ¿ok? ok entonces aquí, simplemente para meterlo por la puerta, metemos el turbo. Te podrás dar cuenta que no entra, menos que le metas el turbo. Entonces, listo. Y ahora, uh, está un poquito jodido mi vehículo, entonces vamos a ir por una Strat un poco sencilla. De hecho, es un poco más rápida si la combinamos estas dos, pero mira. En caso de que lo requieras, agárrate este cañón de incineración, activa este panel. Y pues ya, vamos a subir rápidamente al vehículo. Ahora, en esta parte no quieres elevarte mucho Porque te van a matar los enemigos de hasta atrás Entonces simplemente quédate más o menos como a la altura de esta, de esta rampa Y empieza a disparar a todos los este, runners que empiecen a salir por aquí ¿Ok? Simplemente... Sin ningún problema eh, Hay que usar la torreta, ten cuidado que se calienta Y una vez termines con esta sección de aquí Ese vato del, del cañón, este... Hay que tener cuidado Este... Una vez termines con esta sección Lo que sigue es enfocarse con los Watchers, ¿Ok? Eh... Procura siempre combinar tu metralleta con tu, con tus disparos este, y ahora vamos a avanzar para acá. Si te das cuenta aquí yo ya me elevo, pero como estoy desde lejos tengo suficiente como tiempo para poder esquivar los disparos de los cañones que tienen estos vatos. Y aquí focuseando siempre primero los Watchers. Los Watchers son los soportes, los que se encargan de poner el escudito y de regenerar a los enemigos. Este, Simplemente no quieres eso, entonces... En cuanto tú veas un Watcher, focus o sea, lo es lo primero que quieres matar. Después de matar a los dos vatos con la. Con, con el cañón este, van a venir este, dos caballeros que igual están escondidos luego por ahí atrás. Entonces hay que, hay que tener cuidado. Este, Los caballeros igual se mueren bastante fácil. Y bueno, esto fue toda la misión. Honestamente, espero no haber tenido problema. Si ves que ya está medio este. jodido tu vehículo, ahí eh, sí ya tienes que bajar y usar el cañón de incineración. El cañón de incineración mata bastante rápido a los caballeros, entonces... Te puede, te puede tirar mucha ayuda en esta sección. Pero si la verdad eres como yo y prefiere jugar muy, muy seguro desde lejitos... Con nuestras torretitas y nuestros cañones de Python, con eso tenemos más que suficiente. Ahora, una vez matamos... Ok, quedaba este vato aquí vivo. Este... Hay que terminar con él, pero bueno. Una vez matamos a todos... Ya vamos a poder venir exactamente por donde llegamos. Se va a abrir la puerta y vamos a meter el turbo. Y llegamos con, con el inquisidor. Así de sencillo. Simplemente le metemos turbo de nuevo. Y listo. Ahora, dato curioso, puedes ver a tu nave caer. Si estás en, durante esta cinemática. Pero bueno, ya sabes, yo soy Pedro Gas. Muchas gracias por ver. Y hasta la próxima.